Noche, Buenas noches, doctor. Mucho profesor, mucho... Buenas, buenas, noche, buenas noches, saludos. Buenas noches, Tributos especiales, ¿no? Correspondiente a la semana 15. Eh, previo a ello, procedemos con el registro de asistencia. Vamos a ver. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Flor Akipa. Flor Akipa. Flor Akipa. Ambrosio, sí, buenas noches, Ana Solitas. buenas noches, Octavio. Presente, buenas noches. Buenas noches, José Luarte. Daniel Guevara. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, José Luarte. Emma Leiva. Emma Leiva. Emma Leiva. Victoria Tomán. Victoria Tomán. Victoria de Toma. Luis Lucano, presente doctor presente buenas tardes buenas noches uh, buenas noches buenas noches. José no Mamani. no uh, podía abrir ah, mi premia... audio. No, no te preocupes uh, muchas no gracias. Buenas noches. Luis Lucano. José Mamani presente doctor. Ah ya Luis Lucano gracias buenas noches Luis. José Mamani le dije presente, doctor. Urugano. Buenas noches. Ah, oh. eh. Buenas noches, Marina. Marín. Yanina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Presente, doctor. Victoria Martínez. Miguel Noriega. Presente, doctor. Buenas noches. Miguel Noriega. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Judito Bregón. Presente, doctor. Presidente, buenas noches. Diego. Buenas noches, Gustavo Alejandra Palomino. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carmen Ramírez. Doctor, presente. Buenas noches. Carmen. Buenas noches, Gustavo Mónica Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarte. Gracias. María Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se David Ramos. David Ramos. Eduardo Rodríguez. Doctor, buenas noches. Presente. Eduardo Rodríguez. Presente, doctor. Buenas noches. Gusto saludarte. Brian doctor Rodríguez buenas noches presente buenas noches Brian. Gusto Salguarte David Rojas David Rojas Guillermo Salazar Guillermo, Guillermo Salazar presente profesor buenas noches buenas noches Gusto Salguarte Saraí Sarmiento Saraí Sarmiento buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gusto saludarte. Omar Chimabukuro. Omar Chimabukuro. Mariel Songo, Mariel Songo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Marco Uchupe. Marco Uchupe. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Teofilo Valenzuela. Teofilo Valenzuela. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Buenas noches, Tefilo. gusto saludarte. Natalia Vargas. Natalia Vargas. Alex Vega. Alex Vega. Presente doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Alexus saludarte. Gusto Villano. gusto Villano. Buenas noches, gusto saludarte. Buenas noches, Milagros de Actario. Milagros Yactayo. Estefanicea. Estefanicea. Doctor, buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches, gusto saludarte. Jesús Úñiga. Jesús Úñiga. Presente, doctor. Buenas noches, ¿me escuchó? Buenas noches, Jesús, gusto saludarte. Doctor. Alcides Calderón. Alcides Calderón. Calderón. Buenas noches, Gustavo es Arte. Eh, Mirta Monroy. Mirta Monroy. Mirta Monroy. Rodolfo Vizaga. Rodolfo Bisaga. Presidente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Gustavo es Arte. Tito Milton Tito. Doctor, buenas noches, ¿cómo se Mayra Mera, Mayra Mera. Presente, Me doctor, buenas noches. Buenas noches. Rosa Chirinos, Rosa Chirinos. Presente, doctor, buenas noches. Buenas ¿Me Yataco Manuel Yataco Basilio Guainapa Basilio Guainapa eh, Buenapata, profesor, presente. Ah, Buenapata, sí. Basilio Guainapata, bueno, presente presente ¿Algún miembro que en este caso se encuentre pendiente de registro de asistencia. No sé, ¿Sí? buenas, no noche. buenas noches, buenas ah, noches. Omar Chima sino que tenía problemas con mi audio, por favor. Ya, un ratito Mar, sino que también está levantando la mano Daniel y él... Buenas noches. Sí, doctor, Buenas noches. Disculpe, este, la compañera Cayo tiene problemas con el audio. Lo ha escrito en el chat. No sé si podría sí. ver, justo. Pues está verificando. Sí, gracias. No hay problema, muchas gracias por la información. No, me llamó la asistencia, Díaz Calderón. Sí, sí, ya mi respuesta, tuve problemas para no, pues, abrir el audio. Gracias. David Ramos. Profesor, buenas noches, Este, no había podido contestar, estaba fallando mi... No te preocupes, no, no te preocupes David, muchas gracias por validar tu asistencia. Listo. Victoria Martínez, también, ¿quiere comentarnos algo? Victoria, sí, buenas noches. Victoria. Me parece que solo tiene... Listo. ¿Algún miembro que adicionalmente se encuentre pendiente de su registro de asistencia o pendiente de validación? Sí, al miembro, en este caso. Listo. Teniendo en este sentido que eh, se ha cumplido con validar la asistencia, procedemos en este caso con el desarrollo de la presente sesión. Para ello debemos tener en consideración que Efectivamente, el, el desarrollo de la presente sesión se vincula directamente, los tributos especiales dijo. vincula directamente a los tributos especiales. ¿no? Dentro del desarrollo del día de hoy, la sesión número 15, en consideración para el desarrollo de la presente sesión, tenemos que existen pautas preestablecidas para el desarrollo de la misma, pautas que eh, podemos visualizar a través de cada una de las pantallas, mediante la cual se reproduce la presente ses sesión Zoom. En este efecto tenemos que para poder intervenir dentro del desarrollo de la sesión, los invitamos a que puedan realizar, eh, utilizar el aplicativo de la manito a efectos de que pueda registrar y su participación de forma y medio correspondiente. Así también eh, debemos de ver principalmente que nuestros micrófonos deben encontrarse habilitados para la participación y siempre en este caso, a excepción, mantenerlos deshabilitados a efectos de no generar ninguna interrupción o percance entre el desarrollo de la presente sesión. El propósito de la sesión de aprendizaje busca no conocer sobre los tributos especiales, análisis sobre los impuestos de las transacciones financieras y reconocer los tributos especiales. Profesor, buenas noches. Buenas noches, sí. Profesor, no me llamó en la lista. Ah, es sí, hemos llamado. Victoria vamos a ver un ratito seguramente tener un percance Victoria Martínez y coña bueno en este sentido tenemos dentro del espacio de la fase en la fase efectos de afianzar los lazos de vinculación entre la sesión y cada uno de los miembros. A efecto del movimiento ello, procedemos en compartir con ustedes el presente video. Motivado. Lo que les convierte en médicos. Utilizo el término en un sentido amplio, porque no es un médico alguien que ayuda a otro. Jamás se otorga tanta reverencia al término doctor como cuando dices «Oh, pase por aquí, doctor Smith», o «Disculpe, doctor Scholl, qué maravillosas plantillas», o «Perdone, doctor Patterson, pero su flatulencia no despide olor». ¿En qué momento de la historia ha sido un médico algo más que un erudito de confianza que visitaba y trataba a los enfermos? Usted me ha preguntado si he ejercido la medicina. Pues bien, si significa abrir la puerta a los necesitados, a los que sufren, cuidarles, escucharles y aplicarles un paño frío hasta que remita la fiebre. Si eso es ejercer la medicina, si eso es tratar a un paciente, sí, soy culpable de los cargos, señor. ¿Ha tenido en cuenta la responsabilidad de sus acciones? ¿Y si uno de sus pacientes hubiera muerto? ¿Qué tiene de malo la muerte, señor? ¿De qué estamos tan mortalmente asustados? ¿Por qué no tratar la muerte con ciertas dosis de humanidad, dignidad, decencia y si no hay otro remedio con humor? La muerte no es el enemigo, señores. Si vamos a luchar contra la enfermedad, hagámoslo contra una de las peores que existen, la indiferencia. He asistido a clases y he oído a catedráticos sermonear sobre la transferencia y el distanciamiento profesional. La transferencia es inevitable, señor. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no hacer lo mismo en una relación entre el médico y su paciente? He escuchado sus enseñanzas y estar equivocadas. La misión de un médico no debería reducirse solo a prevenir la muerte, sino también a mejorar la calidad de vida. Por eso, si se trata a una enfermedad, se gana o se pierde. Si se trata a una persona, puedo garantizarles que, que, que siempre se gana y no importa el resultado. Esta sala está llena de estudiantes de medicina. No permita... ...del cuerpo humano. Conseguid que ese sea el... <risa> para recuperar vuestra humanidad. <risa> ¿Qué quiero hacer con mi vida? Pongo a Dios por testigo. De que sea cual sea su decisión de hoy, Señor, he decidido convertirme en el mejor médico que haya conocido el mundo. Ustedes tienen autoridad para impedir que me gradúe. Pueden impedir que consiga el título y la bata blanca. Pero no pueden controlar mi espíritu, no pueden impedir que aprenda y tampoco pueden impedir que estudie. Ahora pueden elegir entretenerme como colega profesional, apasionado. O como marginado sin pelos en la lengua, pero igualmente inflexible. En ambos casos quizás sigan con terminado Espero que no, señor. La junta se retira a deliberar. De portazos. ¿Sí? ¿Algún? En cuanto se solicita la expedición de un, de un pasaporte o la... Rodolfo, buenas noches. escuchamos. Sí, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Bueno, en principio, un poco también este, dar mi, mi análisis o mi expresión respecto al tema de la, del video que lo pasó que se traduce básicamente en un tema de, de persistencia. ¿no? Bien, eh, respecto al tema ¿qué se entiende por impuesto de solidaridad a favor de la niñez y valía, eh, bueno, hoy en día se llama niños especiales. Eh, fundamentalmente se trata de este, un impuesto que, que se genera eh, por, parte de la, por parte de las municipalidades en favor eh, eh, por parte de las municipalidades para que los ciudadanos eh, puedan este eh, puedan pagar para qué se entiende por las tasas eh, efectivamente esto viene a ser un porcentaje desde las municipalidades para que este, esto vaya en beneficio de, de la población a través de, de obras eh, que se puedan generar. Y esto básicamente se realiza a través de diferentes tipos de proyectos. Muchas gracias, profesor. Muy amable. ¿Puedo participar o hay manitos levantadas? ¿Profesor? Sí, la mina, la mina está levantada. Ah, ya. Gracias. Adelante, Rosa. Sí, está con la marita levantada. Rosa, Doctor, buenas noches, noches compañera. Sí, precisamente con respecto ah. a lo que está indicando sobre el impuesto de solidaridad, eh, indican que debemos ser solidarios. Precisamente habla de estos los tributos que se debe pagar en los municipios y que verdaderamente, eh, viendo en la municipalidad, en mi distrito, hay, eh, hacen ellos un bono. ¿no? le da un bono a los niños especiales no y que vemos en la sociedad los adultos somos responsables ¿no? de la niñez y qué, qué bien que se da este tributo para dar el bienestar a los que más necesitan eh, no solamente de la niñez también se da a, los, a las personas adultos mayores especiales eso es mi aporte doctor, gracias gracias Rosa por tu participación Andrea, este si bien es cierto como ya lo, ya lo dijo el compañero esto ha sido este esto ha sido creado con, con la ley número 27 2710.3, eh, no y, y básicamente este es en favor a la, a la niñez abandonada ¿no? y, y como lo, di, lo dijeron también ya este es, esto es un recaudo que, que está administrado por la SUNAT, no esto es, ha sido creado con, con el espíritu de, de solidaridad no que eh, resulta loable, ¿no? digámoslo así, para, en favor de, de la niñez desamparada. ¿no? Y bueno, básicamente esta, esta, este tributo este, va, va, va, va favoreciendo a las instituciones que se encargan de administrar ¿no? eh, estos este, centros de, de, de acogimiento de niños abandonados. ¿no? Y en cuanto a las tasas... Eh, estamos refiriéndonos que es un tributo contribuyente, ¿no? Estas obligaciones, este, por lo general, eh, se dan en los arbitrios ¿no? y en los derechos eh, que se pagan por las tramitaciones y las licencias en, en tanto sean en los municipios, también este, encontramos tasas en el poder judicial, ¿no? Y, y en aquellos entes este, estatales. Eso es todo, doctor. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Andrea, eh, Mónica, buenas noches. Adelante, escuchamos. Buenas noches, profesor. He encontrado algo muy interesante, ¿no? Eh, el impuesto de solidaridad en favor de la niñez de San fue creado por ley 27103 y es administrado por la SUNAT. El monto es de 40 dólares de americanos que abotan las personas que solicitan la expedición o revalidación de pasaportes, cuyo flujo migratorio hace al exterior, eh, se incrementa y se Lo crea... cuatro, 4... eh, que el la... estado protege a y a la madre y al anciano en situación de abandono en concordancia con el Código de los Niños y Adolescentes. Por lo que es conveniente que dicho impuesto se distribuya por en porcentajes a instituciones públicas vinculadas con la ejecución de obras sociales, la educación física y el deporte, que son las municipalidades y el Instituto peruano del deporte IPD en beneficio de la niñez desamparada, garantizándose de este modo la inversión social para la población infantil abandonada, coadyuvando la función social con el porcentaje del 40% a favor de los gobiernos locales, está garantizando que dichas instituciones del país reciban el impuesto y se invierta en los niños desamparados que requieren del apoyo estatal, igualmente que el IPD, la construcción de centros de alto rendimiento deportivo. El 20% es para el Poder Ejecutivo que transfiere a otras instituciones sociales públicas. Gracias, profesor. Muchas gracias, Mónica, por tu participación. Mirza, buenas noches. Adelante, escuchamos Doctor, buenas noches. En realidad ya lo dijeron todos mis compañeros, ¿no? Sencillamente, tal vez recalcar, pues, a la solidaridad, ¿no? Que de alguna manera eh, eh, obliga a todos, de alguna manera, a ser solidarios. Esto se, se impone a las personas que piden o revalen su pasaporte de 40 dólares. Un impuesto creado por la SUNAT. Eh, y a través de la ley 27.103, por otro lado, la tasa es este es un tributo cuya obligación eh, es iba por el Estado y va directamente para un servicio público eh, en, en un servicio público está individualizado en el contribuyente. Eso le podría decir, doctor, en cuanto a mi participación y por otro lado. Eh, Siempre le he querido manifestar y quiero aprovechar la oportunidad para decirle que realmente sus videos son bien motivadores, doctor, y bien inspiradores. Muchísimas gracias. Gracias, Mirza. Muchas gracias por su participación también. Luz Arapa, buenas noches. Adelante, escuchamos. Buenas noches, profesor. Yo quiero decir, como acaba de decir mis compañeras, todo está dicho, pero hay un proyecto de ley. ¿No? De distribución de impuestos, solidaridad de, a favor de la niñez desamparada ¿no? y a las municipalidades, Instituto Peruano del Deporte y Tesoro del Público, formulada por la área legal. El, lo único que ahí me queda ¿no? en el artículo 1 ¿no? de distribución de, impuesto, distribución de impuestos, distribución del, del. Como acaba todo está dicho y es, pues, se ha aprobado para el fin de que ellos pues, puedan de, de disfrutar ¿no? de, de algo solidario ¿no? que el Estado le tiene que dar, porque es un, el interés superior del niño, niño y adolescente, ¿no? De la es bueno. Esa es mi aporte, profesor. Gracias. Muchas gracias por... Sí, doctor, buenas noches. Bueno, simplemente para acotar quizás este, podríamos indicar que este impuesto también de solidaridad el, está a cargo de las personas individuales, podrían ser personas jurídicas. Eh, eh, o, si, la, sociedades de hecho, el encargo de confianza, las sucursales, las agencias o establecimientos permanentes o temporales, como de personas extranjeras, ¿no? Eso, doctor. Para... Eh, bueno, no sé si hay algún miembro que adicionalmente desde comentarnos al respecto. Un miembro que ha hecho un martes desea dar un comentario. Las actividades previas. Algunas personas se preguntarán por qué tengo que pagar este monto, por qué he pagado este monto. ¿no? Entonces, eh, tenemos ¿no? que estas personas deberán utilizar el sistema de pago fácil ¿no? o a través de sus canales de pago físicos o virtuales con los que cuenta, para el cual proporcionará entidad del impuesto a pagar en dólares americanos o su equivalente en moneda Nacional tratándose de las delegaciones deportivas y culturales debidamente autorizadas por el Instituto Peruano de Deporte y el Instituto Nacional de Cultura respectivamente para el pago del impuesto por la expedición del pasaporte. Deberán proporcionar la información a que se refiere el párrafo anterior que corresponde a alguno de los integrantes de la delegación. Bueno, el eh, pago, como ya lo mencionaron, es de 40 dólares. Efectivamente, contribuye ¿no? directamente a poder atender esta temporada. Y por otro lado, tenemos el impuesto a las transacciones financieras, el famoso ITF. Es un impuesto creado desde el año 2004 que permite la bancarización ¿no? de las operaciones económicas y comerciales. Que realizan las personas y empresas a través de empresas del sistema financiero utilizando los medios de pago que la ley le permite. En este sentido debemos tener en consideración que eh, estrictamente el ITF no permite también de cierta manera a la SUNAT poder controlar directamente la cantidad de los ingresos de dinero que tiene cada persona. ¿no? Si en este efecto este impuesto va a ser o en su efecto va a reflejar ¿no? lo que es este hacer un porcentaje directamente ¿no? De la, del monto total en ese sentido vamos a tener ¿no? eh, su equivalente directamente es del 0.005%, El valor total de la operación que se realice. Si nosotros tenemos, vamos a compartir acá. Archivo en Excel. Sí, me acuerdo. ¿Puedo ver la pantalla negra en la pantalla? Ahí, así Sí, ahora Vamos a ¿no? Sí, Sí. Que... Es que salen salen plomo, vamos a emplear los.